Y con todo, con Dios por delante, vamos a entregar esos informes aquí decir el ayuntamiento, esté al día con el informe de ejecución presupuestaria, como lo manda. La ley.